Bueno, señor, entonces eh, vamos a hacer un pequeño resumen porque ya llegó el doctor Peralta de varios temas. Le pedí que hoy no hagan llamadas para yo poder aprovechar porque hay temas que yo no puedo dejar pasar el día de hoy sin tratarlo. Entonces, si cogemos llamada, no vamos a poder tratar el tema. Por ejemplo, hoy es día de Duarte y yo quiero decirle brevemente y luego vamos a coger un programa entero para eso. Que aquí son muy pocos los duartianos. Esta es una sociedad sumamente conservadora, santanista, trujillista, balaguerista. Que aunque ustedes vean todos esos homenajes y la llevadera de flores a Juan Pablo Duarte. Todo eso es hipocresía, Eso no son duartianos nada. Para ser duartiano. Hay que emular en el comportamiento y en la conducta a Juan Pablo Duarte. Que era un hombre incorruptible. Que era un hombre desprendido. Que tenía un pensamiento liberal, tolerante, democrático, progresista. Un trujillista no puede ser duartiano. Un santanista no puede ser duartiano porque Santana fue un persecutor de Duarte. Un balaguerista que tuvo la cachaza Joaquín Balaguer de llevar a Pedro Santana, al Panteón Nacional, junto con Duarte, no puede ser duartiano, un corrupto, ladrón, no puede ser duartiano, porque a Juan Pablo Duarte le dieron mil pesos, para una campaña que desarrolló en el sur, y apenas gastó setenta y pico de pesos, y el resto lo devolvió mínimamente, y se desprendió de su riqueza, y murió en la pobreza más ayerta fuera del país, sin ambiciones por cargo, simplemente el deseo de que República Dominicana fuera un país libre e independiente. Y esta sociedad, con la mayoría de sus dirigentes políticos, en su conducta, no actúan como Juan Pablo Duarte. De modo que todos esos homenajes son burlas. A Duarte se le rinde homenaje imitándolo en su accionar, en su pensamiento político, en su austeridad, en su transparencia, en su tolerancia. Un intolerante, un autoritario, no puede ser duartiano, porque Duarte es un liberal, un tolerante. Entonces, yo me da asco cuando yo veo gente... Totalmente contrario a la forma de ser de Juan Pablo Duarte. No pueden ser duartianos. Pero este es un tema que lo vamos a seguir debatiendo. Porque Duarte hay que emularlo día por día, mes por mes, año por año. Eh, en una jugada y en una maniobra. Yo le dije que no voy a coger llamada hoy. Porque si cojo llamada no puedo definitivamente tratar los temas. Perdónenme, pero hoy no voy a coger llamada. Perdónenme, hoy no voy a coger llamada. Miren, entonces. Pero este es un tema que lo seguiremos tratando siempre. Donald Trump va para un juicio. Por incitación a la insurrección en Estados Unidos. Eh, Donald Trump demostró que es un peligro para ese país y para el mundo. Pero Donald Trump refleja el pensamiento de muchos blancos supremacistas, conservadores, ultraderechistas, que piensan, que, que eh, eh, ellos piensan igualito que Donald Trump, proteccionista. Entonces vamos a darle seguimiento a lo que va a ocurrir en Estados Unidos con este juicio. El partido republicano... Puede eh, eh, echar la pelea con Donald Trump porque ellos tienen gente. Pero el juicio puede destronar a Donald Trump, inhabilitarlo, aunque no lo metan preso, pero pueden inhabilitarlo y, y darle un zarpazo al partido republicano que tendría entonces a largo plazo que ir creando una persona que pueda... Eh, ...representar los intereses del Partido Republicano... ...señores, ayer... ...sucedió una tragedia... ...casualmente cerca de donde yo... ...hace cuatro meses vivía... ...hace cuatro meses yo vivía ahí... ...y dos de los muertos... ...el jovencito... ...que estaba con su... ...sobrinito... ...era un muchacho que conocí... ...desde que era pequeñito, su mamá... ...trabajaba en el lugar... ...donde yo vivía... Su padre también. Y entonces ese muchacho cada vez que me veía me saludaba como 60 minutos con Omar. Él no me mencionaba el nombre a mí. Sino que él me decía 60 minutos con más. Pero eso es lo que le dice a ustedes. Es ¿eh? lo que yo tantas veces he abordado. Eso es lo que indica es que nosotros somos un país productor de delincuentes. El delincuente que fue y mató esa gente y misericordemente y que se ha convertido en una industria de sicariato. Y que... Este es un estado productor de delincuentes con su diferente gobierno. Que, no, que cada día profundizan la inequidad, la falta de oportunidades. Hace que jóvenes cada día ingresen más al mundo de la delincuencia. Y hoy tenemos un país que en el día de ayer se produjeron nueve muertes relacionadas con lo mismo. Lucha por puntos de droga, en Santiago hubo tres muertos, en San Cristóbal hubo tres y aquí hubo tres. Y viene a confirmar lo que tantas veces yo he dicho, no hay una voluntad del Estado Dominicano por erradicar esos puntos de droga y esos delincuentes. Ni esa es la última, ni la primera tragedia, que va, aquí van a seguir ocurriendo tragedias. Porque no hay una política para combatir en su esencia y en su causa esa delincuencia que está arropando a gran parte del territorio dominicano, incluyendo a San Francisco de Macorís. ¿Y cómo es posible que un estado que tiene una policía para Garantizar el orden y la paz Ahí en ese barrio Ocurren tantas cosas Que cuando ocurre Una desgracia que, Pero es un hallante Es un hallante No me voy a cansar de decirlo Porque los cuerpos Que están Hechos y que para combatir la delincuencia Viven de la delincuencia Y se nutren de la delincuencia Y son cuerpos corrompidos Doctor Peralta, a mí me dijo un gallero que por ahí hay un sitio que ellos dan 50 mil pesos para que le permitan hacer. Un gallero me lo dijo a mí. Dan 50, ¿a quién se lo dan? Él me dijo a quién se lo dan, pero yo no puedo llegar, me decía es a fulano. Pero lo dan a una autoridad que se hace de la vista gorda. Y en los puntos de droga dan cuartos Por eso existen Si hubiera voluntad no existieran Pero no hay voluntad Porque les cogen cuarto. Eso es todo allante. Eso no van a hacer nada Van a seguir con la misma vaina Un bla bla bla Dos o tres minutos y ya Ahorita vuelve otra desgracia Porque les cogen cuarto. Coño van semanalmente a buscar los cuartos Que lo he visto yo yo lo he visto, porque me lo enseñó un tipo, Venga, a ver Omar. Y vi los policías buscando cuartos. Esto es un engaño. Ellos lo saben. Ellos lo saben, coño, que estamos hablando la verdad. Cogiendo cuartos y miren toda esta desgracia. Niños inocentes perdiendo la vida y miren allá está uno. dije vaya, pero le buscan los cuartos. ¿Tú crees que es verdad? Y vamos a ser serios. Que un barrio de dos calles que todo el mundo se conoce. Si hubiera voluntad de pese y esos tecatos. Y esos delincuentes. En dos horas lo, lo, lo eliminan. Pero le cogen cuarto. Es que le cogen cuarto, Métanse eso en la cabeza. Y no tienen abobados a nosotros. Tenemos una policía corrompida. Y unas autoridades corrompidas. Que cogen cuarto. Y por eso usted encuentra coroneles y generales. Con una fortuna. Ganando 30 mil pesos. Ganan tres veces menos que lo que yo gano en este programa Y yo no tengo nada Y ellos tienen fortuna Búsquenlo y, y lo Que no resisten Lo que tienen con los sueldos que tienen ¿Cómo lo logran? Con la extorsión Porque son cuerpos corrompidos Y por eso la droga no se va a acabar Hasta que venga un gobierno Que transforme esa policía Y esa, esa, esa vaina y lo convierta eh, eh, y, que, y que les duele a este pueblo, que le duela a la juventud, que le duela. Ustedes verán eh, dentro de dos o tres meses otro casos igual o peor que ese. Ustedes no lo verán. Se van a recordar de mí. Voy a anotar la fecha de este programa. Ustedes no lo verán. Porque no hay voluntad. Bueno, ya eh, el amigo y hermano Ramón Díaz Paulino. Eh, que le habían robado su celular, una pipera me dice él, muy famosa, porque sí eh, eh, lo vieron en la cámara, una pipera y, y, y bueno el celular estaba en, en un punto de droga, y tú sabes lo que hacen